La silla de paseo Inglesina Quid 2 es una de las mejores opciones en el mercado para padres que buscan comodidad y estilo. De diseño elegante y clásico es perfecto para aquellos padres que quieren algo un poco más sofisticado. Inglesina Quid 2 es cómoda para el bebé. Su asiento acolchado y que se reclina permite que el bebé se siente en diferentes posiciones, incluyendo la posición completamente tumbada para dormir. Además su capota extensible con protección ultravioleta 50 más, es perfecta para los días soleados. Fácil de usar. Pliega de manera compacta y se mantiene de pie por sí sola, lo que la hace ideal para almacenar en espacios reducidos. También cuenta con una cesta de almacenamiento fácilmente accesible para guardar las cosas del bebé. Tiene arnés de seguridad de 5 puntos y una barra frontal extraíble. Por último, la calidad de construcción de Inglesina Quick 2 es impresionante. Soporta hasta 22 kilos y está hecha con materiales de alta calidad